Hola. ¿Por qué? ¡Es Navidad! La mejor época del año. Música, familia, regalos, vacaciones, regalos, vacaciones, regalos, vacaciones. Bueno, entienden la idea. Por fin acaba este año y muchos van alegres. y Pero otros van llorando. Ah, perdí a Pero en Colombia la Navidad es única Hay cosas que en otros países del mundo no hay Aunque eso no solo pasa con la Navidad de por sí está en el momento en el que el animal conduce una moto y de parrillero Empecemos con lo que mejor le da ambiente a la Navidad La música ¡Calvo! Para mí la música en otras partes del mundo es muy monótona. Aunque se puede decir que por sí son más bonitas. Pero en cambio las que se escuchan acá son más chéveres. Tanto que algunos que no saben bailar eh, hacen pasos un poco... Raros. Vamos bro, trata de bailar No, es que no bailo tan bien Dale, mira, que yo te enseño sí minutos Vamos eso Ay. Ay, Que yo puedo bailar No, no, no, ¿cómo vas a bailar así? Pero, pero qué horror estoy viendo es ¿Qué como es ahora, yo soy el más pro de aquí para bailar Tú eres el pro, pero de Candy Crush Porque aquí lo que estás haciendo es una grosería Es que eres un tieso para bailar que ni siquiera puedo ver Ah, Y somos Digamos que mmm, no sale tan bien, pero bueno Las festividades en Colombia son también otro tema chévere Comenzamos con lo que se conoce como la arborada Trata básicamente de que a las 12 de la noche del 1 de diciembre comienzan a tirar resto de pólvora. Pólvora por aquí, pólvora por acá, pólvora por todos lados. A mí me gusta bastante. Aunque tengo un amigo que literalmente estaba durmiendo al lado de un man que estaba tirando un mundo de pólvora y casi no podía dormir. Porque literalmente la pólvora estaba pasando tan cerca que yo creo que el man tenía miedo de que le destruyeran la casa. Ay, ¿por qué no dejan dormir? Voy a abrir la ventana para ver qué está pasando. No, no, no. no. Imagínense lo porfa. No, no, en coagra somos. El apocalipsis ha llegado Los Simpsons lo predijeron Y después llega el día de velita Ese día trata de que la gente prende velas afuera de su casa Y que comen hasta engordarse Pero uno puede hacer bolas de cera con las velas derretidas Pues lo que sería la parafina Y pues como los piromanos que somos nosotros Siempre vamos a llevar volcanes Coger velas y hacer pequeños incendios con ellas O hay algunos que cogen de esas varitas Que tiran chispitas y se la, y se la dan A los niños chiquitos Yo no sé cómo porque literalmente a mí al menos me da incluso un poco de miedo coger una... Los colombianos somos unos benditos pirómanos. Nos ponemos todos locos. Pero lo lindo es que cada vela representa agradecimientos a cualquier persona por algo bueno que hayas hecho. O incluso buenos deseos para el próximo año. La comida también es distinta. ¿Cuál pavo? ¿Vale ensalada? Esas cosas aquí no están la mayoría de veces solo se comen buñuelos, natillas, hojaldres y muchas otras cosas más. Las cuales uno compra o también las prepara uno mismo cuando está con la familia. Porque aunque le salgan mal, importante es la familia. ¡Oh, no! ¡El horno se está incendiando otra vez! ¡Ah! ¡Te dije que no pusieras ahí! ¡Las hormigas se están comiendo los buñuelos! ¿Cómo es que tienen la boca tan grande? ¡Un hondo! ¡Un demogodron! ¡Ah, no, espera! ¡Es un ladrón! ¡Espera! ¡No! ¡Ah! ¡Los Simpsons! Lo predijeron. Uh. Aunque toda la comida navideña rica sea del país que sea, yo prefiero los buñuelos. Para mí esas bolitas saben mejor que la natilla. ¿Pero qué prefieren ustedes? Díganme en los comentarios. Natilla versus buñuelo. Después tenemos las novenas. 10 días saliendo a hacer oraciones que... Al final, terminan siendo divertidas. Básicamente hablan de la ida de los padres de Jesús... A y uno ya después de escuchar los mismos gozos y cánticos Se lo termina aprendiendo Pero uno cuando era más niño No entendía nada de esos cánticos Ni de los gozos Ni de esas oraciones cuando las leía Pero uno se reía porque uno recuerda que los amigos de uno O de uno mismo también se trababan a leer Por cierto, dato interesante Sabían que han habido muchos quemados por la pólvora Al menos aquí en Colombia Por favor que no les se lo den a los niños ni a los adolescentes Ninguna persona que no sepa sobre pólvora Asegúrense de que, el, de que la persona que maneje la pólvora Sea una experta en ella Para que por favor no tengamos el riesgo de que perdamos vidas En fin, espero pasen una bonita navidad Que se emborrachen mucho con su familia Y reciban muchos regalos Y feliz, y feliz año nuevo a todo el mundo Bye